A mí me ha dado muy buenos resultados el mío. Señores, vamos a recibir a Arizmendi la Antigua desde las afueras de Cenaza. Ahí está Arizmendi. Vamos a ver qué nos tiene Arizmendi. Adelante. ¿Será otro piquete? Gracias, nueva vez. Asimismo es, efectivamente me encuentro en las afueras de la oficina eh, del, eh, regional noreste de Senasa, donde se espera ya que para las 10 de la mañana sea juramentada... ...o juramentado el nuevo incumbente de dicha oficina. Hay que destacar, señores, que las informaciones que nos ha suministrado el personal desde acá adentro... ...es que esta comisión todavía se encuentra camino a Santo Domingo. No podrá ser efectiva a la hora acordada, la cual estaba programada para las 10 de la mañana. Los mismos también nos han manifestado que no tienen autorización para decir... ...quién será la persona que ocupará esta oficina del Senasa. Lo cierto es que la persona eh, que ocupará esta oficina va a suceder al comunicador eh, Fran Tejada, quien llevaba ya varios años en esta oficina de Senasa y que en el día de hoy ya será juramentada, eh, o juramentado el nuevo incumbente de esta oficina. Tampoco sabemos si este acto estará encabezado por el director nacional del Senasa, Plutarco Arias, y pueden observar en sus imágenes en esta oficina eh, regional, del eh, regional noreste, todo reina con total normalidad, con total calma. Ya en estos actos, los cuales repetimos, no podrán ser realizados a las 10 de la mañana como estaba acordado, dado a que la información que manejamos es que hasta, hasta este momento las personas encargadas de la comisión de juramentar a este nuevo incumbente todavía se mantiene en el trayecto de Santo Domingo hacia la ciudad de San Francisco de Macorís. En cámara, Willy Hernández. Con ustedes, Arismendi la Antigua. Retorno con ustedes al estudio. gracias, Arismendi. Gracias eh, por ese reporte. Bueno.